que se han conectado a esta reunión, ¿vale? La estamos haciendo por Zoom, ¿vale? Y que vea esto luego y todavía no tenga el enlace, pues que se meta en Telegram, que allí que allí se lo damos porque siempre emitimos en vivo y haremos más reuniones. Vamos a hablar de la situación que se ha creado aquí tanto en España como yo creo en el mundo entero, pero es que en España ahora estamos en estado de alarma, que se llama, que significa que no podemos salir de casa salvo en algunas excepciones. Como puede ser para ir a trabajar, por cierto vamos a hablar un poco de todas las dudas que tengáis si podéis viajar si podéis cancelar los vuelos eh, qué hacer en esta situación vale y un poco entre todos la inteligencia colectiva entre todos aquí como os digo siempre cada uno da su opinión personal y vamos a tratar de ayudarnos entre todos lo mejor posible entonces estábamos aquí hablando mientras esperábamos la hora de comenzar en directo y Alfon es el primero que, que le ha tocado por ejemplo pues le voy a dar paso, vale Alfón, preséntate si quieres un poquito Ahí conecté el audio ahí, ahí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Luis Línez, Luis de grande. Eh, bueno, yo soy Alejandro, mi nombre o sea, Igual me conocen todos como, como Alfón eh, Y soy de Buenos Aires, de Argentina eh, ¿Me escuchan bien, no? Eh? Yo sí, perfectamente. Sí, y yo creo que ellos también. Si alguno bueno. no le escucha, que mueva la mano, pero yo creo que sí. Es que están silenciados para que se te oiga bien. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, básicamente, eh, hace rato que vengo viendo los videos, meses, eh, pero esto creció tanto que llegó un momento que ya no sabía ni para dónde disparar. Entonces paré un poco la pelota. Eh, por ejemplo en, en telegram ya a veces somos muchos y a veces ni siquiera nos estamos leyendo entonces a veces eh, viaja mucha información y no termina de ser a veces eh, tan no sé si correcta no, no terminas bien a veces de, de, de okay, saber correcta así que entonces, es correcta porque en el en telegram ¿te refieres <coughs> a telegram, verdad hay unos administradores oh. y yo también que revisamos todo lo que se publica Vamos, bueno, Yo estoy cada cierto tiempo y Zú, rafael y david entonces si vemos algo que no es correcto lo quitamos o algo que no tenga que, nada que ver porque tenemos mucho interés en hacer un grupo en telegram que ya somos 3.000 personas que la información que hay allí sea fiable entonces si alguien no, publica, hay alguno... claro, eh, si alguien publica algo y no nos muestra la fuente y vemos que eso ante la duda lo quitamos para que lo que quede lo que quede sea eh, cierto aunque, claro, todos Me parece todos... buenísimo. A, a, te digo, a veces somos tantos que, que, que hasta no se puede terminar de leer. Eh, Eso sí, pero bueno, que entonces. Hay, que hay tanta información, eh, eh, es, es así. Pero bueno, hay una opción que. Ah, aparte, se... aparte, es continuo. Es uno atrás del otro, ¿viste? Entonces, a veces no te dan los, no los tiempos y te perdés. Pero bueno, básicamente lo, lo, lo que decía es que, bueno, paré un poco y digo, bueno, vuelvo un poco atrás y empiezo otra vez. Eh. No, hay algo que todavía no pude desaznar y bueno, menos ahora porque no tengo, no, no está la posibilidad tampoco de, de ir a, al consulado y demás. Vamos a volver a la base. Eh, yo en un momento te había preguntado, que eh, mi abuelo es nativo, o sea, mi abuelo viene de España, no viene auxiliado. Sí, pero una 30. cosa, Alfón, hoy vamos a hablar del tema sí. que se ha creado con el tema del virus. Vale, o sea, vamos sí. a hablar un poco del tema de si se puede viajar, si no se puede viajar, de, digamos la ley de nietos sí. y todo eso, lo haremos más sí, vídeos, sí. vale sí O sea, es que est estamos todos como bueno, a hablar vamos a... sobre el tema del virus, claro, porque si ahora cada uno... Yo tengo una cosa, mira, si tú te metes en Telegram, en el grupo que efectivamente hay muchísima información, pero es que eso es bueno, estamos las 24 sí. horas dando información. Tú le das a la opción de buscar y pones... Sí, miedo. pero vos sabés que hay una que, hay una que todavía no lo puedo... No, no, pero hay una que todavía no la puedo desasnar. ¿sí? Y que no, no, no, no lo encuentro, quizás yo no lo encuentro. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, sigamos con, con el tema del... del claro, virus, es que tenemos viajes, que hablar más, del tema. El tema es... Claro, si se puede trabajar en España ahora, si no se puede trabajar, si se puede viajar, si no se puede viajar los que estáis aquí que podéis hacer ese es lo que vamos a hablar hoy vale otro día hablamos bueno, de lo que queráis eh, yo no ninguna dificultad Brevemente te digo lo de la ley de nietos eh, está sin aprobar y sí, no, eso ya lo sé, vale. eso ya lo sé. Pues ya profundizamos eso. en ello, ¿vale? Va un poquito más, va un poquito más, pero eso lo, lo, vale. lo planteamos en otro momento. Perfecto, o lo sí. Un sí más perfectamente. Venga, otro que quiera otro, que quiera otro Prilines que quiera participar, que levante la mano y le invito. Venga, ¿quién levanta la mano? Tú, venga, Carla, te invito. Es la primera que he visto, ¿vale? Luego lo, ya lo iremos mejorando. Actívate el micrófono, Carla. A ver, ahí ya lo tienes, Carla. Carla. No nos escucha Carla. Venga, ¿Tengo? otro que quiera participar. Carla no, no no nos ha escuchado, no sé qué ha pasado. Ahí, venga, Tania, actívate el micrófono. Ahí. Hola. Perfecto. Eh, hola, mi nombre es Tania, mi esposo Calé. Nos, hola, ¿cómo están? Nosotros somos de Colombia, llegamos a Madrid el 4 de marzo. Eh, pues Teníamos una inquietud, o más bien una preocupación, y es que no hemos podido iniciar el trámite de asilo, apenas nos íbamos a presentar con los papeles y todo para pedir la cita, pero pues se dio toda esta problemática de que todo está cerrado y tenemos un poquito de temores en el sentido de que se nos vaya a correr la fecha, por lo que nosotros pues solo contamos con tres meses y se supone que, que dentro del primer mes debemos de hacer dos trámites. También estábamos intentando hacer una visa de estudiante y averiguando, pero pues se nos cierran más las puertas porque las universidades están cerradas, entonces no hay manera de averiguar. Estuvimos hablando con un abogado, pero pues los trámites que se han podido hacer son muy pocos. Nuestra pregunta es, pues, si de pronto, no sé si ah, exista la posibilidad de sí presentarlo el asilo en otra parte que no esté cerrado, o si de alguna manera las autoridades de España, al ver esta situación, de pronto van a, a tomar medidas de que nos den un poco más de plazo, o, o qué otra opción hay, o si no hay más opción que, que esperar. Tania, vosotros ahora, ¿dónde estáis físicamente? Cielo. Estamos en Madrid. En Madrid. Tú sabes que han cerrado todo. Todos los los. Todo lo han cerrado. ¿Vale? Por el virus este, que por lo visto es más grave de lo que parece. Entonces han cancelado todos los plazos. ¿La cita la teníais pedida ya? No, no. nosotros apenas llegamos, lo primero que hicimos fue hablar con un abogado, pues como para conocer, hicimos el, el reporte que hay que hacer del asilo de todo lo sucedido y ya nos íbamos a presentar justo el día viernes y pues fue que se dio todo de que todo lo habían cerrado entonces no alcanzamos pues mira yo te voy a decir lo que en este caso eh, solo se puede hacer presentarlo por vía electrónica y eso tiene que ser a través de un abogado presentarlo por vía electrónica por vía electrónica eh, a través de un abogado le mandas la documentación por por escáner por incluso por fotografía le pagas la tasa y él te lo presenta electrónicamente ante la administración porque todos los temas administrativos están parados congelados en toda españa en toda españa o sea eso que me estás preguntando si puedes ir a otra ciudad no de hecho, si estás por Madrid, no puedes salir a la calle, salvo que sea por un motivo justificado. Que no, puede no ser pueden. para ir a trabajar, para ir a la farmacia, para ir al médico, o para ir a cuidar a una persona mayor, o para pasear un perro. Fíjate lo que te digo, para pasear un perro te dejan, pero siempre que vaya de uno en uno. Si no, te pueden poner una multa. Pero Listo, independiente... pero eso que nos acaba de decir es una muy buena opción, no la sabíamos. Sí, por eso... ¿Y conoces más o menos cuánto podría cobrar un abogado o eso depende de? Eso ya depende, depende del abogado, estimada. Depende del abogado, ya no sabría decirte, pero pero vamos, yo en este momento la única posibilidad que veo sería así, a través de un abogado. ¿Por qué te digo a través de un abogado? Yo no me caso con ningún abogado, ¿eh? Pero sí que sé que ahí lo puedes hacer, porque él lo presenta electrónicamente ellos tienen un acceso y, y sí. él, él te va a pedir los documentos ahora él te va a decir que no vayas a su despacho porque ellos tampoco sí. pueden estar recepcionando gente te va a decir muy bien mándame tu documentación hazle una fotografía con el móvil el, todo, todo lo que voy a necesitar hazme una transferencia con lo que te voy a cobrar y la tasa que vaya a ser y mándamelo y listo. Yo si queréis, luego os recomiendo un abogado, pero sin ánimo de. Os recomiendo tres. Os recomendaré tres para que, que yo no me caso con ninguno, ¿vale? Esa es la manera. Porque cuánto tiempo lleváis aquí, Tania, más o menos. De, eh, desde el 4 de marzo, ya vamos a cumplir este Quince miércoles días. 15 días. Bueno, yo ¿Este lo que os digo. Y, y te refieres para pedir la cita de protección internacional, ¿verdad? Sí. sí vale, pero... yo te digo una cosa. En teoría hay que pedirlo en el primer mes. Pero debido a esta situación que es sobrevenida, estoy convencido que la administración que ha congelado todos los plazos, si se os pasara el mes, os admitiría también la presentación. Es mi ah, opinión, bueno. ¿vale? Pero te, te quiero decir, otra opción que tienes, para que no os agobieis con los plazos. Eh, están congelados los plazos a todos los sí. niveles. Entonces, te dice la ley que tiene que ser en un mes, pero si sí, eh, no, no recepcionan, pues.. Opción 1 un abogado que te lo haga a distancia pero al abogado ni le vas a poder le vas a llamar se lo vas a explicar y te va a decir mándame aquí los documentos que yo te lo voy a hacer electrónicamente págame lo que sea No no es exacto porque dependerá del abogado lo que te va a cobrar esperemos que no sea mucho y te lo hago y la otra opción es cuando lo vuelvan a abrir que lo hagas tú a la antigua usanza como lo hacíamos todos y que si se te pasa el mes pues debido a esta situación seguro que no te van a poner ninguna pega, en mi opinión. Vamos, de hecho yo he hecho entrevistas que antes de que pasara esto se les había pasado el mes y también se las estaban admitiendo, pues más con esta situación. No sé si te he respondido. Sí, Luis, sí, muchas, muchas gracias. Vale. Que Prilines, es otro que quiera participar, pues que le venga. da Preséntate tú misma, te activo el micrófono, venga, porque vosotros, a ver... Me tenéis loco que os tengo que activar el micrófono. Te lo sabes activar. Ahí, ya está, ya está, ya lo tienes activado. Hola Luis, ¿cómo estás? Te saluda Dariana. Soy peruana. No sé si bueno, me recordarás. Yo te escribí por privado. Yo tengo aquí ya una semana. Este, bueno, vine con mi hermano, pero bueno, mi hermano se fue a Perú, se regresó. Se regresó. Eh, bueno, yo me quedé sola aquí. Bueno, te sigo desde Perú. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo en Perú tuve unos problemas con el tema de mi esposo, eh, de maltrato psicológico, y yo lo denuncié. Entonces, mi pregunta importante es si yo de repente puedo pedir el asilo y tengo yo solo una denuncia física, una denuncia solamente, que es la única prueba que yo tengo, ¿Eso me aceptarían al pedir yo el asilo? ¿O tengo que presentar más documentos o videos o fotos? ¿O solamente me basta con ese papel? Buena buena pregunta, Dariana. Te voy a responder así rápido. El, el, el asilo la protección internacional te la van a dar si tú es si tú es tao, tu estado tu tu país no te protege. O sea, yeah. te quiero decir que si por ejemplo te maltrata por desgracia mm -hmm. tu pareja. Pero tu país tiene bien las leyes y, y, y te puede proteger. Ahí no te lo admitirían. Cosa distinta es que en tu país eh, pues no te protejan. Ahí sí lo podrías alegar. Luego respecto a si tienes que presentar pruebas o no, hombre siempre es mejor llevar las pruebas, como siempre os decimos. Pero también hay casos de solicitantes de protección internacional que no tienen las pruebas, porque es que no las tienen. Entonces qué pasa? Te hacen un, como una especie de interrogatorio y si y tu, tu testimonio es es cierto, ellos ven que no te lo estás inventando, pues te lo van a tramitar igualmente. ¿De qué país eres, Dariana? Que no no me he enterado. Peruana. Peruana. De Perú. Vale, ahí habría que ver, eh, porque tú eso en Perú lo denunciaste, tu caso, esto que te ocurría. Sí. Y solo una sola vez, bueno, fueron varias veces, pero me armé de valor y fue una sola vez que yo lo hice. Y solamente tengo ese documento, que es solo una denuncia, que es solo un papel pero allá en perú es muy triste porque solo es haces tu denuncia pero tienes que ir al médico legista para que te prueben si sí si o no luego tiene que ir el papá o bueno en este caso mi esposo tiene que ir entonces nunca termina es un trámite un trámite un trámite y nunca termina y nunca te acepta vale. y se lo lástima en perú y cuánto tiempo llevas aquí en españa como te comenté yo llegué el día sábado 7 de marzo la semana pasada Vale, de todas formas, lo mismo. Ahora está todo parado. Tendría que ser o esperar a que, a que pase la cuarentena o a través de abogado. Vale, okay. yo no sé si eso te lo van a admitir o no, pero oye, también os digo yo, por intentar las cosas, yo las intentaría. Porque el no, como dice, como se dice aquí, ya lo tienes si no lo intentas. Ok, ¿Vale? ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, por supuesto, venga. Ok. Mira, te comento, yo solicité, te escuché del NIE, porque desde Perú he visto varios videos, del NIE temporal, creo que es una blanca, este para turistas. Yo lo solicité, yo tengo una cita el día martes 17 para solicitar este NIE. En este caso, tengo entendido que todo está cerrado, y bueno, no me enviaron ningún correo avisándome, bueno, que está cerrado. Es lógico que ya no atenderán, que esa cita está perdida. Que que está tengo que porque lo ha dicho el gobierno, que estamos en estado de alarma, pero no os habéis enterado. Dariana, ¿dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás? Estoy en Carabanchel. ¿Tú has salido hoy a la calle? Que no hay que salir. Te pregunto. Sí, había mucha es... gente en la calle, Dariana. No, no, no. No lo había nadie. Pasa... ¿No te has preguntado por qué no hay nadie? Hay un virus por ahí. Tener cuidado, Prilines. Yo me quedo alucinado. <ríe> a no ser que tengáis oh, pues un perro. claro. A no ser que vayáis a la farmacia o al médico o a trabajar, no salgáis que os pueden poner una multa y ahora sí que es, es ahora sí es serio. No es como antes okay. que os decía, no, no, para si no tenéis papeles, Exacto. no os preocupéis. Ahora es serio, ahora te van a poner una multa de 100 euros para arriba. Ok. <risa> <¿Vale>? Quedaros <risa> yeah. en casa. Hay una. Bueno, venga, coméntame, ¿no? Pero que es verdad, eh. <risa> No, mi pregunta importante era bueno de que tengo que volver a sacar el, el, la cita pues cuando pase todo esto. Claro. Ya es que el, no te el... queda otra. Exacto. No. Esa es mi pregunta muy importante. Porque la tenías sacada ya la cita o no? Sí. Ah, para bueno. Pues Escuchar a los que han sacado ya la cita y la teníais que las han cancelado todas. Ah pues los que no estáis en Telegram ahí lo habéis puesto vosotros mismos. Hay anuncios de la policía que dicen que ellos os van a avisar, que os van a ir llamando. Cuando pase todo esto los que teníais cita la policía os va a ir llamando al teléfono que dejasteis para avisaros cuándo va a ser la nueva cita vale okay. eso lo habéis descubierto vosotros mismos otra cosa es lo que no, los que no tienen la cita como nos okay. decía tania es así tendría que esperar para pedirla o ir a un abogado pero vosotros tenéis que esperar a que os llamen porque ahora no vayáis ¿vale? okay, Luis. Perfecto, muchas vale. gracias. Muchas gracias a ti. Venga, Prilines, <risa> otro que quiera participar, que levante la mano y ya activa el micrófono. Digo su nombre. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere preguntar? Bueno, si le veo. ¿Alguien más quiere participar? Ahí, venga, Carla, te invito, te invito, levántate. Escucha que te activo. Actívate el micro. No lo tienes abierto, no Carla. Carla, esta, venga tú. Pero no te oigo, Carla. Tu micro no va. Carla, no te oigo. A Carla no la escuchamos. No sé qué pasa, pero Carla no, no la escuchamos. No sé, Tu, tu micro estudiando. falla. O se activaba todo es un momento. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere hacer una pregunta? aquí 46. ¿Quién quiere hacer pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo o finalizamos vídeo? Yes, Alfón, pues vuelvo contigo. Tú me, me oyes, Alfón, ¿no? <risa> vuelvo contigo. Vamos a los nietos. Vamos a los nietos. Yo que te decía que los nietos no. Espera, que lo voy a silenciar. Pregúntame si quieres algo mientras. Alfón, levántate ahora tu micro, que lo voy a silenciar. Bueno, pero no eres Alfón. ¿Cómo te llamas? que Es que te pone ahí Alfón. Alejandro. Perdón. Alejandro. Ahí, se te va. Alejandro. ¿Está... Está un poco... Alejandro me llama. Alejandro, perdóname Alejandro. Sí, es que no, como pone otro nombre un... ahí me lío, pero yo sabía que habías Porque dicho... Porque la... siempre toda la vida me dijeron Alfonso, así que Alfonso, así los que... Los amigos, como... ¿cómo te tenemos que llamar? Como quieran. No, pero tú mandas. Como quieras. Tú mandas. Bueno, Alejandro. Alejandro, pues como Alejandro. Alejandro. Venga, pregúntame algo de bueno, Nietzsche mientras, si quieres. Dame. No, o de, lo este, quieras, la, o de lo que tú quieras, lo que tú quieras. Lo de, de nietos te digo de, rápidamente, está sin aprobar, entonces hay que esperar a que No, lo, eso ya sea, lo sé. Está previsto que se aprueben en este año, ¿eh? también te lo digo. No, eso ya lo sé. Sabía que estuvo ahí al borde en anterior, el, la gestión anterior. ¿Sí? De, ¿Sí? Ese, ¿Sí? bueno, nada, el cambiar de. Silencio un momento a todos. ¿Sí a... Alfonso, Alejandro, no, perdona. No, le silencio y actívate otra vez tu micro, ¿vale? Es No, actívate tu. No, eso lo sabes Vale. Luis, se te va un poquito te la voz, amigo. ahí al borde de. A ver. Ay, Alejandro, me parece que ahí. se te va un poquito la voz. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí sí. Espera. Ahí sí. Bueno. Eh, esta acción anterior estuvo ahí al borde de salir, pero después, bueno, al cambiar de gobierno quedó en la nada y después ahora se está reviendo. Exacto. De igual manera, lo que, de igual manera eh, lo que no pude encontrar ahora es, es, eh, es saber si mi padre, si, al ser, mi padre es argentino, pero está nacionalizado español. Mi padre falleció hace tres años. Mm. Eh, entonces, es, ¿corresponde o no corresponde la ley de nietos ahí? Tu padre. Me explico. ¿Y tu claro. padre era español de vale. origen, Alejandro? Argentino. Ah, era argentino Mi abuelo era de origen, mi abuelo era de, venía de Villa. Vale, entonces hay que esperar, amigo eh, Hay que esperar a Capellal para... y de nietos, Alejandro O la otra opción para... que tienes es venirte y estar dos años Y ahí también puedes... No, ocupar. no, eso sí, eso sí Pero yo lo que te decía es lo siguiente es Al estar nacionalizado Sigo esperando la ley de nietos. ¿Me explico lo que digo? Pero nacionalizado, en eh, ¿está nacionalizado en dónde? ¿En España? Español. Pues ya eres español. español. Si está nacionalizado, no tienes que esperar la ley de nietos, ya lo eres. No. O no estoy entendiendo. O, o, explícamelo, o... venga, explícamelo. A ver, a ver. A ver capaz que no, me lo estás diciendo bárbaro y yo no lo estoy entendiendo. Mi abuelo viene de España. Mi abuelo es español. Era español, ¿sí? Sí. Viene refugiado. Mi padre nace en Argentina. Es argentino. Sí. Pero se nacionaliza español. Sí. Bien. Ahora, mi padre fallece. Sí. No sé si tiene que ver o no tiene que ver. Ahora, mi padre con la nacionalidad española es español. ¿No es así? Pero yo tengo que esperar la ley de nietos todavía. Pues sí, Entiendo puedes hacer dos opciones. O, o pasarte aquí dos años en España, independientemente de la ley de nietos, o esperar la ley de nietos. Porque aunque tu padre fuera español, tu padre no era español de origen. Como, como si lo era tu abuelo. Ahí vale, si, si tu padre hubiera sido español es que de saber. origen, no. No me, podía, no me lo contestaba nadie. Bueno. Eso es lo que quería hacer, que nadie me lo contestaba, entonces por eso estaba ahí en, la, pues ya, si ya era que en el consulado. No, seguramente con la ley de nietos sí que podrás, seguramente con la ley de nietos sí Pero sí, como todavía si no, no está aprobada, no... claro, si tu, Igual padre, voy... si tu padre hubiera sido español de origen también habrías podido Pero tu padre no era de origen No Exacto. Pero no pasa de nada. Manera, no pasa nada. Sí, vale. no, que, no, De igual manera me iba a ir igual. Ahora lo que voy a hacer es esperar un poco que pase todo esto y. y, no, y que pase un poco más dentro de lo, de, la, de lo que es la sociedad y en la economía. ¿sí? Porque llega. Exacto. Exacto. A es que que ahora ahora no es todo. buen momento, yo creo. Eh, no es buen momento, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? ¿De ¿Qué plan tienes tú? ¿Qué plan tenías y qué plan vas a tener ahora Alfonso? O sea, perdón, Alejandro, Jopé Es lo mismo, es lo mismo O sea, yo voy por la calle me decís Alejandro y capaz que no me doy vuelta Vale me Decís Alfonso. Y... Eh, no, yo tenía eh, Me iba a ir en, para junio aproximadamente Tenía que juntar algo de plata, tenía... Que hacer unos cambios y arreglar un temita personal. Así que yo calculaba que para junio poder irme para allá, pero dado todo esto, vamos a esperar un tiempo más. Como que, ¿Cuánto ir? tiempo tú consideras prudencial? Y mira, yo calculo que esto, estamos hablando muy por arriba, ¿no? Nosotros, pero calculo que en un, en un mes, mes y medio. Esto tiene que... Ya tiene que ya tiene que haber una solución. Después, para que se, resta, se restablezca todo... Y yo que le calculo cuatro meses más, por lo menos. Eso. Ahí voy yo más contigo. Ahí voy a, más A ver, hay, hay un tema, que, hay un tema que, que es difícil, que es el, el, el tema... Eh... Eh, una, un, inciso, un inciso rápido. Ahora me sigues diciendo. Prilines, los que económico, queráis económico, participar... O... Prilines, los que queráis participar... Ahora cuando acabe Alfonso, yo le pregunto, me levantáis la mano y participa otro. Los que estáis en el chat, luego veo vuestras preguntas, pero los que estáis en el chat, si queréis entrar aquí ahora en vivo, en Telegram he puesto el enlace, meteros en Telegram, el enlace a Telegram está aquí debajo y entráis entráis aquí en directo, ¿vale? Que vamos a estar. Entonces, lo que sí que quiero, que ahora cuando acabe Alejandro, pa, que, pa, que entre otro pluslines, de los que estáis ya en línea. Acá, acá tenemos a... ¿A quién tenemos? A Suez, a que levanta la mano ¿Quién ha levantado la mano? Alejandro, que... ayúdame porque yo si no me pierdo sí, A Sus, a Sus que levanta la mano ¿Dónde está Sus? A ver si, le. Ay, ay. Guay, ahí he visto, ah, ahora le, levanta toda le la damos, mano Primero le, le, levanta le damos la mano, pase a él A ver, eh, Huawei, venga, a Huawei <ríe> Te voy a dar paso, Huawei Espera. Le damos que... pase, hablamos no, en otro momento Le damos paso a Huawei Escucha, os silencio un momento a todos. Huawei, actívate el micrófono. Actívatelo ahora. Y bueno, yo creo... Bueno, te lo activo yo, espera. Actívate el micro, por fi. Huawei. ¿Te lo sabes activar? Huawei. Actívate el Hola. micro. A ver, era... a ver, Soy... A ver, Ay, escucha, ¿Qué? Huawei. Eh, te... ¿Cómo te llamas, Huawei? Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina. ¿cómo Carolina, es? escúchame, escúchame. Voy a silenciar a todo pero el entre mundo, el... que si no es una locura. De mayo y y vos, ahora tú claro. te activas el micro, pero tú tú, tú activatelo. Venga, actívatelo Actívate el micro, Carolina. Listo, ya. Ya no va. Carolina, activa el micro, por fin. Carolina, activate el micrófono. genial, venga. Preséntate. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿no? Oye, eh, ¿hay alguien aquí con el micro puesto? ¿Vamos a volverlo a hacer? Espera. Ahora ¿Sí? vuelvete a activar el micrófono, ¿vale, Carolina? Ahora, yo creo. Mejor. Ya, ya. Ahora mejor. Estás activado. Vale, venga. Dinos dónde estás, Carolina. Y las dudas que tengas. Venga. Listo. Eh, primero que todo, buenas tardes. Yo me encuentro en, en este momento en Colombia. Dudas que tengas, cielo. Sí, señor. Eh, lo que pasa es que pues yo tengo nacionalidad española, pero pues ya hace unos años, varios años, estoy viviendo aquí en Colombia. Y el día viernes eh, yo viajo para España y ya me voy del todo de acá. Me voy, para, me voy a viajar hacia... Eh, Carolina, escucha, tienes mucho eco, no tienes unos cascos como tengo yo. Es que te oímos y vuelve la, la entrada y la señal. Ah, vamos a hacer una casa. Voy a dar de paso a otro prisliner y tú mientras buscaba unos audífonos, porfi. Es que ah, si bueno, no, se oye no, fatal, ¿vale? Se voy a vale, yo, yo luego te vuelvo a dar paso, ¿vale? Tú ves a buscar bueno, mientras. bueno pues gracias. Vale, hacemos así. Venga, otro -liner que quiera que quiera participar, que me lo diga, venga. Que levante la voz, e guy, crazy. Violeta. ¿Qué ¿A, ¿A qué minuto? Venga, no venga, quiero que esto más. No ay, Alejandro, ayúdame. Ay, ay, venga, Miguel, no, this is the. Guy. Eh, vayan delicados. Ay, ay, ay, ay, ay. Espera, Miguel. Sí. Eh, Miguel, Miguel te tienes eh, que, que activar ti. el micro, ¿vale? ¿Ay, dónde está Miguel, espera, espera. Activado. Vale, perfecto, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigo. Eh, ¿Cómo estás? Bien. Yo eh, <risa> tengo, tengo una, sola, una sola pregunta para ser breve y darle paso a los demás compañeros. Yo, te, yo tenía cita para mañana a las 5 de la tarde. ¿entiendes? Pero, Miguel, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En, qué, en dónde en estás? En dónde? Madrid, en Madrid, en Madrid. Vale, vale. Entiendo, entiendo todo lo del virus, la cuarentena, todo eso lo tengo claro. Pero el día que yo fui a la comisaría de Luche, en ese momento no tenía un número de teléfono y por ende no dejé un número de teléfono. ¿Qué a hacer para la comisaría para dar mi número de teléfono o qué tengo que hacer? Porque tenías. Vale, de... Miguel, escucha, escucha. Un momento, voy a silenciar a todo el mundo. vuélvete a activar el micro para que solo se te oiga a ti, ¿vale? Ok. Venga. Actívatelo ahora. Listo, activado. Vale, es que sabes lo que pasa, ya sé lo que pasa, Miguel. Es que cuando entran nuevas personas al chat, entran con el micro activado. Ya sí, lo... sí. Y ahora... Pero bueno, ya lo vamos dominando esto. La cuestión es que participéis todos. Entonces, okay, sigue la explicación, que yo te sigo. Estás en Madrid. ¿Tenías okay. la cita? ¿Para qué día has dicho? Mañana a las 5 de la tarde. Pues no hay cita. Eso ya lo sabes. Okay. No hay lo, cita. Lo, entiendo, lo entiendo perfectamente. El día que fui a Luche a pedir mi cita, yo no tenía en ese momento un número de teléfono de aquí de España. Y por ende no, no tienen cómo comunicarse conmigo. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Llamó a la comisaría donde tenía la cita. Así entonces, es. Espero que pasen los 15 días para ir nuevamente o cuando se reabra todo, voy nuevamente a la comisaría donde tenía la cita. Buena pregunta, muy buena pregunta y la entiendo perfectamente. Desde luego, el consejo es que a la comisaría físicamente no vayas, pero no, no me voy, parece no muy buena idea lo de llamar. Lo de llamar y decirle lo que me acabas de decir. Mire, usted yo le dejé ahí un teléfono de otro país y me gustaría cambiar mi teléfono, porque como tú bien has escuchado Miguel, hemos dicho en el grupo de Telegram lo han dicho que la policía ha dicho que va a iros avisando cuando pase esta situación eh, okay. de estado de, de, de alarma sí, sí. os va a ir avisando pero claro si tú dejaste un teléfono de otro país pues igual te llaman al teléfono del otro país que dejaste de qué país era claro. de dónde bueno, cuando, ¿De cuando yo fui, cuando fui a luche yo no tenía teléfono y por ende no dejé el teléfono vale pues yo lo que haría amigo es eh, Llamar, lo que tú has dicho. Yo llamaría y, y lo diría lo mismo y que te cambien la. que te lo cambien. Ok, la cita. La cita. Yo lo haría así. Sí. Ok. ¿Vale? Bueno, nada. Bueno. Muchas gracias. Esa era mi consulta. Nada, amigo. Voy a buscar otro preliminar que quiera participar. Venga. Que levante la mano. A ver, Elizabeth, te acabo de ver. Ok escucha Sí, espera que te fijo aquí ya estás ahí buenas tardes buenas tardes. bueno sí um, mi hija y yo queremos ir a españa nosotros somos venezolanas pero estamos viviendo actualmente en trinidad y tobago entonces tengo dos preguntas la primera es puedo yo viajar de aquí directamente a España sin tener que ir, o sea, porque he oído que debo sal, salir de mi país de origen. O sea, yo ¡Auch! no quiero regresar a Venezuela, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Puedo yo salir desde aquí directo para allá? Mi hija hace dos años se graduó de bachiller aquí. Es, voy con mi segunda pregunta. Ella se graduó de bachiller aquí hace dos años. ¿Qué debo hacer yo para legalizar ese título y que tenga validez en España? Vale, dos preguntas en una. A ver, la primera, desde Trinidad y Tobago te puedes venir aquí. Ahora ah. no lo sé, porque tienes vuelo, ya confirmado. No, no, no, no, yo entiendo la situación ahorita, ok. No, no se puede. Sería A en el futuro, ¿verdad? No, Dentro no, no, de tres, no, no, cuatro meses. De... No. Eh, okay. Perfecto. Vale. Entonces Pero sí que quiero... puedes. Aunque no procedas directamente desde de Venezuela, puedes venir y te lo van a tramitar igualmente a día de hoy, ¿vale? Okay. Y repíteme por fin la pregunta de del título de tu hija, para ver si la he cogido bien. Ella se graduó de bachiller aquí. Ella eh, ese, eso le sirve porque todo aquí es en inglés, todo está en inglés. O sea, eh, ¿Qué debo, debemos hacer para que eso tenga validez allá? Pues mira, lo que sobre todo tienes que hacer es atraerlo a apostillado, apostillarlo y luego ya una vez aquí lo homologas. ¿Qué es lo que ha estudiado tu niña? Bachillerato. Bachillerato. Pues yo creo con que la apostilla este va a valer. Y si Ajá. no lo puedes apostillar y te causa mucho trauma, no te preocupes tampoco. Pero okay. mejor, mejor apostillarlo. Yo debo ir o podría yo ir aquí al consulado español para que ellos me ori me orienten sí. porque ya fui al, al Ministerio de Educación de aquí y ellos me dicen no, que eso está legal, que eso está legalizado, que eso no necesita nada más. Pero claro, fuiste al Ministerio de Educación de qué país? De aquí de Trinidad y Tobago. Claro, pero para ellos está legal. A ti lo que te interesa es que esté legal para España, ¿verdad? Eso es correcto, por eso, debo sí. ir entonces al consulado español a buscar más información Correcto, yo lo que haría, yo iría al consulado, muy buena opción A buscar más información, como tú has dicho Efectivamente, y seguramente, ya me lo contarás Te van a decir que, en todo caso, que lo apostilles Pero eso no es un trámite costoso, ¿eh? no es nada del otro mundo ¿Vale? No, me, porque me ha tocado apostillar otros documentos y ha sido gratuito Por pues, lo menos aquí Pues fíjate pues eso es lo más que lo que yo te recomiendo es eso pero en mi opinión pero mejor lo que tú estás diciendo ves al consulado y contrasta lo que te diga la del consulado sí. pero ya verás como seguramente va a ser eso vale cielo okay. alguna preguntita más que tengas por ahí no bueno supongo que lo del porque debo, se debe traducir todo, todos esos papeles deben traducirse al español Supongo que también esa información me la irán a dar en el consulado. Te lo van a dar en el consulado. Si quieres luego, si algo no te queda claro de lo que te digan en el consulado, como vamos a hacer muchas más de estas consultorías, pues participas cuando quieres. Como ya okay. veo que estás ahí muy bien conectada, pero sí, yo el primer paso iría al consulado, como tampoco ahora hay una gran prisa, ¿verdad? Con el, con el No, con el no, en realidad virus. no. ¿Vale? Quiero ir bien preparada. Pues, me pues muchas gracias. Bueno, ok. Un Buenas tardes. Venga, pasamos vale. a otro prilines, a ver, ¿vale? Venga. A ver, prilines, el siguiente que quiera participar, que levante la mano y le invito. Venga, a ver, Walter, te acabo de ver. Te fijo. Eh, Walter, eh, eh, silencia a todos, actívate tu, tu sonido. A ver. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Hola, ¿qué tal? Yo dejé, había dejado hoy un mensaje, te había dejado un mensaje porque eh, con mi señora habíamos hecho los trámites, ella tiene nacionalidad española y mi hija también. Nosotros queríamos asentar el matrimonio en la embajada eh, argentina, acá de España, en el consulado español acá en, en, en Argentina. Dice... Sí, Walter, eh, repite la pregunta entera para que todos los prilines la, la sepan, porque yo la sé porque me la escribiste a mí, pero para que todos los la audiencia, tanto los que están ahora en vivo, recuerda los que estáis en vivo, debajo tenéis el enlace para entrar. Los que lo estáis, y por cierto, por cierto, que se me había olvidado, perdóname un momento, Walter, Ahora seguimos, poner un like si os está gustando, poner un like. Los, los de YouTube, ¿vale? Y decís a las personas que conozcáis, a las que podamos ayudar también. Y los que lo veis luego, ya sabéis. Suscribiros con campanita porque siempre emitimos en directo. Siempre, siempre. Walter, Luis. Repite la presento. pregunta para que todo el mundo la conozca, porque lo que me escribiste no lo saben. O oh, bueno, ella quién es. Hola Luis. Hola Luis. Hola. Soy la esposa de Walter, Inés. Inés, perfecto. Venga, la haces tú la pregunta entonces. Sí. Venga, hazla. Sí, sí. Mira, lo que te queríamos consultar es que, bueno, yo soy argentina, con doble ciudadanía española, eh, mis padres eran españoles, tengo mi hija española también, y queríamos asentar el matrimonio. Eh, fuimos a hacer trámite al consulado este viernes que pasó, y como resulta que nosotros dos somos divorciados... Eh, me dicen que yo tengo que asentar mi primer matrimonio y el divorcio en España, que es un trámite que tengo que hacer en España, para poder asentar el matrimonio con él. Sí, porque... La verdad ahora, es que yo, ahora sí, ¿en qué que país que... estáis? Que no me he enterado en qué país estáis. En Argentina, Luis. Vale. Pues sí, eh, eh. Eso, eso que te dicen es así, ¿eh? La verdad que no, yo me, me vine como inconclusa, no entendí cuál era la lógica, porque el consulado eso no me lo podía tramitar él. Hombre, a lo mejor sí que lo puede tramitar. Otra cosa que no... Que a lo mejor no... Es que no, no sé cómo decirlo y ser políticamente correcto. Inés, <risa> tú me entiendes, ¿no? Entendí. Mira hay una página os digo a todos si algún organismo de la administración española sea quien sea un consulado una comisaría lo que sea vosotros consideráis que no os ha atendido bien todo lo bien que, que merecéis todos los PRILINES y todos los ciudadanos del mundo hay una página que se llama el defensor del pueblo buscáis en google el defensor del pueblo españa y ahí ponéis una queja la ponéis no pasa nada para eso es entonces el defensor del pueblo toma nota y ya luego el, el si eso si tenéis razón le tira de las orejas al consulado o al que haya sido ¿Vale? tiene más preguntillas Inés y Walter amigos eh, la, la pregunta que me hace mucho ruido Luis nosotros estuvimos en España en septiembre mediados de septiembre y volvimos estuvimos un mes eh, y la verdad que nos volvimos con pena porque realmente nos queríamos quedar pero siempre el miedo de estar ilegal y no, no sabíamos qué hacer y no teníamos herramientas donde qué hacer, de qué hacer nos volvimos para no tener problemas y dijimos empezamos a hacer las cosas desde acá antes de volver acá? Eh, la, la, lo que quería que me informes pero es que nosotros vamos a España y yo tengo la doble ciudadanía mi hija menor también pero él no eh, ¿Qué pasaría? ¿Qué es los pasos a seguir? Él no él no tiene la, la. Pero bueno, pero es tu pareja, ¿no? Sí, sí. Pues a ver, ahora no vais a venir con lo del virus. Estamos aquí hablando no. de todo. Priline, yo quería hacer un vídeo del virus y estamos hablando de todo menos del virus. Te quiero decir, pero bueno. <risa> claro. Pero como has virus. sacado el tema. Espera, eh, vuelve a activar el micrófono. que Espera, que. Me vuélvete a activar. A ver, ay. ¿Me escuchas, Inés? Inés, ¿me escuchas? Actívate el micro, Porfi. Inés. Sí. Ay, ahora. No, es que, vale, era un tema técnico. Escúchame. Ahora no vais a venir. ¿Para cuándo tenéis fecha para venir? No. ¿Cuándo vais a venir? La idea es que el año que viene, Luis, pues que con mi eso. hija termine secundario. Acá Pues este año. tenéis tiempo para arreglarlo. Yo te doy un, un tip. Eh, sí. Como pareja de hecho podría valer. Hola, hola. ¿Hola? Sí, me, ¿me escucháis, Inés? Sí, ¿cómo? Como pareja de hecho, que es lo que soy, ¿no? Sí, somos sí. pareja. Estamos, Estamos somos. casados, Luis. ¿Y qué, ¿Y qué pega te pone? Qué, ¿Cuál era la pega? Que es que no sé si no me he enterado bien. ¿Cuál es la pega que te ponen? No, te, porque él no es español. No tiene la doble ciudadanía. Pero, como no es que, el, pero que, tú sí eres española, ¿no? Sí. Pues ya está. Él es tu, matri, es tu marido. Y entonces, si él es tu marido, eh, está lo que se llama la tarjeta comunitaria. Y con la tarjeta comunitaria va a tener los mismos derechos, ya que está casado con una española. Perfecto. Pero te que esa, es, esa es la respuesta rápida Ajá. y te digo otra cosa rápida con la sí. una vez que venga él puede venir, puede venir juntos y él si le dicen algo pues que venga si quieres como turista y una vez que estáis aquí vais a inmigración cuando pase todo el rollo este del virus y arregláis lo de la sí. tarjeta comunitaria y no va a ser una cosa difícil te digo más hay está argentinos en Almería que nunca me acuerdo en Instagram que es muy experta seguro que está por aquí entre todos los prilines ella es una experta que te lo va a explicar, genial, porque lo sabe todo esto. Ah, perfecto. Seguro perfecto, que nos está viendo por ahí. Y yo la invito a que contacte contigo, ¿vale? Porque como sale ahí. Y ella, sí sabe, vamos, ella siempre a mí me corrige. Si yo digo algo que no está bien, ella enseguida me lo dice y sabe mucho la mujer, ¿vale? Entonces, le quiero reconocer su, su saber, y todo esto se lo sabe perfecto. Pero vamos, la respuesta rápida que no vais a tener dificultad, porque si tú eres española y él está casado contigo, aunque no sea español, va a tener los mismos derechos vale es la, la palabra clave es la tarjeta comunitaria tarjeta comunitaria tarjeta buenísimo comunitaria. Eh, él se va a tener que sacar la tarjeta comunitaria pero eso casi se lo saca aquí mejor y ya está sabes per Porque perfecto los Luis los consulados a veces dan mucha guerra vale sí sí, sí eh. algo ilógico pero bueno no entendía por eso dije la claro. vamos a preguntar mira te lo, lo que... digo, eh, eh, eh, busca en Instagram Italoargentinos en Almería Creo que es. Es que te lo estoy diciendo de memoria. Pero bueno, ella seguro que nos está viendo. Y si no, en Telegram. Te metes en Telegram, que debajo de todos los vídeos de Prisline, aquí debajo está el enlace, y pregunta por ella, que ella siempre está en Telegram. ¿Vale? cielo Bien. Pues Inés, un Walter un saludo. Un saludo, amigos. Muchas gracias. Venga. Saluda los... a todos los prilines. Venga, prilines. El siguiente que quiera participar, que levante la mano, que le invito. Buenas tardes. Ya tengo el micrófono aquí. Tienes, el micrófono? No tienes venga, el micrófono, venga, te invito. Espera. A ver... Silencio a todos. Si, si ves que no tienes voz, actívate el micro. Ya estás ahí. Listo ya. ¿Carolina, no? Sí, señor Carolina. ¿Cómo está don Luis? ¿Cómo le va? Aquí estamos, Carolina. Ahora se te oye mucho mejor. Venga, repítenos la pregunta para todos los que se hayan conectado ahora. Bueno, primero que todo, yo estoy en este momento aquí en Colombia. Eh, yo tengo nacionalidad española y el día viernes yo pienso viajar ya a ir a vivir, pues a España, donde mi mamá biológica. Pero no te Pero han Carolina, que... Perdona que te corté. ¿No te han cancelado el vuelo o algo? Porque... No, no, todavía no me han cancelado el vuelo. ¿Y no estás asustada no, por, ¿no por el tema del virus este? No, no, la verdad no. Para nada. Pero Carolina, que aquí estamos en estado de alarma. ¿Qué se llama? No, está no, no, la está verdad, el mira. ejército vigilando que no vayamos por la calle, salvo que uno vaya con un perro. Yo salgo porque llevo aquí, sí. Ahí sí, ahí sí te dejan. Que me he mirado la ley, no, la me no. he mirado la ley. Puedes salir, si vas a trabajar, si vas a la farmacia, si vas al médico o vas a pasear al perro. Sí, no, pero la verdad no estoy para nada asustada con lo del virus. Creo que están haciendo demasiada polémica con todo esto. Sigue, sigue, te escucho. Cielo. Bueno, el caso es que el día viernes, pues, voy viajo para Palma de Mallorca, pero yo llevo muchos años, pues llevo muchos años viviendo aquí en Colombia con mi familia de crianza, ¿sí? Con mi mamá, mi papá y, y mi hermanita. Como te dije, yo tengo nacionalidad española, pero quería saber si había alguna posibilidad de que yo pudiera llevármelos a ellos también. O sea, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Hay algún trámite, alguna ley a la cual yo me pueda coger? Yo. Te voy a dar, aquí os doy yo la respuesta rápida de todo, ¿vale? Para no hacer los vídeos. Yo te voy a dar la respuesta sí. rápida, como diría alguien en Telegram. Mira, Carolina, si tú eres española, tú vienes a tu casa. Sí. Y a tu casa. No de mi mamá biológica, sí. Tú vienes a tu casa. Entras a tu casa. No tienes ninguna dificultad. Sí. ¿A quién te quieres traer? ¿A quién es, quieres traer? Bueno, eh, o sea, como te, te digo, dice, como que yo. Que quede claro que tú no tienes ninguna dificultad. ¿Vale? Ahora también te digo, sí, cuando sí. vengas a, casa, a, la, a donde te vayas a alojar no te van a dejar salir de ahí. Eso te... Ah no sí eso lo tengo claro ya. Vale. Pero, eh, que, pero lo que, que pasa sabe... en España tú eres española pues vienes a tu casa que por cierto saluda a todos los españoles. Vale, yo saludo ah, a todos, bueno. a todo el planeta. O sea, una... Por, Hola, por, por, por, sí tenemos una española. Aquí, Carolina. Sí, soy la primera, casi que no me dejan mirar, ¿no? Yo creo que tirar el, el micrófono y estoy poniendo... ¿no? La primera española que aparece por aquí, los demás no. En los serio, son bienvenidos, que yo hice este canal para ayudar a que la gente encuentre trabajo. Me da igual que sea de ah. España, que sea de Colombia, de México, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de cualquier lugar, ¿vale? Ah, eso está muy bien. bien. Carolina, hay que te ayudar te... a todo el mundo. ¿A ¿Quién quieres traerte? Ya no me he Bueno, vuelvo y te repito. Eh, como yo he vivido muchos años acá en Colombia, yo he vivido, pero con mi familia de crianza, ¿sí? Eh, con mi mamá de crianza, con mi papá y mi hermanita. Pero pues mi mamá biológica es la que está ya en España y por medio ya fue que yo obtuve mi nacionalidad, por supuesto. Pero entonces yo quiero saber a qué ley me pueda acoger para poderme llevar a mi familia de crianza. O sea, si hay una ley, si hay eh, algo a lo que yo me pueda acoger para poderme los llevar. Vale, Porque es que la verdad, yo no, yo no quiero estar sin ellos ni me quiero separar de ellos tampoco. Y, pero no te los quieres traer ahora el próximo día, ¿no? <risa> No, más adelante. Más adelante, vale. Pues sí, claro Genial. que vas a poder traerlos de muchas formas. De muchísimas. Sí, vas a poder, no te preocupes. Lo que pasa que, claro, no te puedo resumir a. Te tienes que ver todos los vídeos que os he hecho. De arriba abajo, con un boli. Hay muchas Pero, maneras que pueden traerse, que y, te puedes traer o sea que, a tu familia de crianza, como bien has explicado. Bonita palabra. y, y oh. O sea, resúmeme así, como por encimita más es que o hay menos. Hay muchas de la maneras. Manera, o, o... Hay muchas maneras de. Bueno, mencioname al menos tres maneras para yo, como que tener una idea. Tres maneras. Pues, por ejemplo, que se vengan sí. con una visa no lucrativa. Una manera. Otra, que se vengan con una visa de trabajo. Sí. Y otra, que se vengan con una visa de estudios o de voluntariado. Mm -hmm. Todas estas es para Vamos. venir con los papeles bien. ¿Vale? Y como tres te maneras dice... no me hagas que te las desarrolle ahora porque ahora ya te, te <risa> tiene que ir a los vídeos venga visa no lucrativa bueno luego ves el vídeo que queda grabado visa no lucrativa visa de estudiante o de voluntariado Sí Y. O sea que todo eso me lo pueden informar en el consulado español. Exacto para eso están los consulados Ves, Exacto te sí, pueden porque, informar en claro, el yo... consulado o aquí si te vienes ya el día veintitantos pregúntalo aquí en inmigración Sí, claro, sí, eso es lo que entonces ¿Vale? voy o igualmente... los vídeos que te sale gratis y yo te aclaro luego las dudas y, y te invito además que hagas las dos cosas, eh, las dos cosas. Los vídeos tú tú los envías, los compartes por el grupo. Sí, están en el canal de YouTube, están todos los vídeos. Tú buscas en YouTube, PRIXLINE Claro que no sé por dónde me estás viendo. Ahora estamos en directo en YouTube, no sé si lo sabes. Está saliendo en YouTube ¿eh? y en Twitter y en Periscope. ¡Ay! ¡Sí! Ay, ay, ¿sabes? Dios ¿sabes? mío! ¿Te están viendo en ¡Hola, ¡Hola, ¡No están lo puedo creer! ¿tú crees que era solo por en Twitter, aquí! ¡Te están viendo en Periscope! Y no sé si en más sitios, porque ya se me olvidan. Pero sí, no mejor dicho, en, todo en todos los rincones del planeta. En todos los rincones, porque siempre emitimos en directo. Tú buscas en YouTube, busca Prisline, te ves los vídeos, sí, te ves los vídeos un poco del tema que a ti te interesa, te, mira, te vas al consulado también, contrastas la información. Y luego vuelve a participar. ¿Vale? ¿Siempre? Ah, bueno, bueno. Listo, Luis. Muy... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Un, un beso. Un bueno. fuerte abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta Fue luego. Muy bien. Venga, Prilines. El siguiente que quiera participar, venga, Alcatel. <risa> Tenéis los nombres <risa> a los teléfonos. Espera, que te he perdido. Te iba a invitar y se me ha movido <risa> ahora todos. Ahora no sé dónde estáis. Ay, madre mía. Alcatel. Ah, vale, venga, que te invito. Ale, Alcatel, ahí estás. Hola. Te tienes hola. que activar el micro, Alcatel. El hola, Micro. Hola. hola. Sí, pero Alcatel. Ahora, ahora te oímos, pero no. Pero hola, hola, bueno, hola. Ahora hola. te escuchamos, pero no te vemos. <risa> <risa> Alcatel, soluciona el tema del mic. Ay, ahora sí. A ver. A ver, ¿quién es? Alcatel, actívate el micro. El micro. Alcatel, ¿me escuchas o no? Ay mía. Ay ay Alcatel, ya está, ya estás. Ahora. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Mi nombre es Jessie. Jessie, ¿vale? Es que como ponen tu nick en el móvil, tienes un móvil sí. Alcatel. ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Eh? sí. Se nota. Se pone ahí. Dinos dónde estás y, la, y a ver si ya tenemos dudas. A ver si ya tenemos dudas del virus, que yo creía que iba a estar aquí resolviendo temas del virus. Pues, ¿no pues, ¿Qué, qué? pues yo primires? soy en Barcelona. ¿Este? Pero no pasa yo soy nada. en Barcelona. Dino, Jessie, ¿Dónde estás? En pues yo, yo soy en Barcelona y pues aquí del virus más que todo se habla que en Cataluña. En Cataluña sí se han presentado algunos casos y pues sí aquí tenemos que ir en cuarentena. Este, pues se ha decretado dos semanas prácticamente. Igual yo he empezado a trabajar y, pues, en mi trabajo estoy teniendo que realizarlo desde casa. Lo, lo bueno que tienes es que lo puedes hacer desde casa, ¿no? Que el, el tema. <risa> sí sí no pero ni modo así toca desde casa porque igual que recientemente he iniciado y estaba en periodo de capacitación entonces ahorita como que estoy en capacitación pero tengo que igual meterle un poquito para, para ganar no vale pero bueno tienes una suerte porque los que pueden trabajar desde casa y sí, ¿cuán, cuánto llevas en no? cuánto llevas en barcelona más o menos Uh, en enero, acaba el 21 de enero, que detectaron la, la enfermedad, venimos con mi esposo y nos pasó algo gracioso. Nosotros queríamos eh, preguntar dónde estaba la salida porque nos habíamos perdido y, y el policía que nos, que nos recibió nos dice, no, no, no, aquí quien hace las preguntas soy yo, no ustedes. Y nosotros nos quedamos: si es que solamente le vamos a preguntar por la salida, no, no, no, es que el que haga las preguntas soy yo, no ustedes. Y me dice, ¿de dónde viene? Y yo, del Salvador, ah, pues pase, pase. Y no nos dijo dónde estaba la salida. Bueno, pues tuviste pero mucha fue... suerte y para que veas que los funcionarios españoles en la gran mayoría son grandes personas. ¿eh? Sí, y fue fue, fue cabo la fecha que empezaron a detectar ya, ya la enfermedad. Y pues gracias a Dios ya hace poco que hemos encontrado empleo. Mi esposo y yo ahí rebuscándonos, pero sí se encuentran, se encuentran. Nos puedes y, decir si pues un poquito cómo encontrasteis el empleo más que nada para ayudar a los otros a los personas. A otros. Eh, en anuncio. Lo que sí que hay que tener cuidado porque eh, pues obviamente cuando uno es una mujer como que muchos se aprovechan y sí me cayeron muchas llamadas que yo tuve que mandar mandarlos directamente al caño porque eh. que no quiere ser dama de compañía que no sé qué y que no sé <risa> cuándo. Hiciste y... muy bien, <risa> muy al carajo pero igual mi esposo él este me recibió muchas llamadas y él les decía no no no mi esposa no no no no gracias y ya ya cortado pues ya está y al final y al final encontraste tanto para ti como para tu esposo verdad mi esposo más que todo por contacto por, vale vale, ya te entiendo sí sí oye tienes alguna duda que ya que estás aquí en directo Contactos. con todos los prilines alguna duda que tú quieras preguntar Hola. Jesse jessy uh -huh. sí sí no ¿Sí? que te decía si tienes alguna duda que nos quieras preguntar o bueno. algo que quieras aportar o ambas cosas pues ahorita, pues nada más que, que sí me está costando bastante con eso del empadronamiento sin domicilio porque como tarda bastante, ahorita como las, las, las unidades gubernamentales no están trabajando también, entonces no sé si habría algún problema porque igual mi esposo y yo no estamos empadronados y las citas ahorita, y vamos a ir a Madrid, pero en eso ya de que nadie se moviera a donde estaba entonces no sé cómo podríamos hacer con eso aunque ahorita don abnur nos está ayudando un poco pero igual como las citas ahorita ya no para ahora, ahora hay que parar rata. ahora hay que pararlo del empadronamiento como hay que pararlo todo pero yo te digo una cosa y ya que estamos no os preocupéis tanto porque el empadronamiento siempre lo que te piden es el o sea, pero no, lo que es el empadronamiento para el arraigo social y siempre se habla del del empadronamiento pero yo os digo una cosa la ley no dice que tiene que ser el empadronamiento con el sello del pasaporte te puede valer. Uh -huh. o sea que tú pero el asunto pase, sanitario. Es que ahora con el rollo del virus no te vas a poder empadronar. Te lo digo ya directamente. Pero no pasa nada. Tú cuando ya pase todo este rollo, pues ya te empadronas. Y cuando pasen los tres años, los tres años, que os quede claro, Prislinés, empiezan a contar desde el día que entrasteis en España, que es lo que dice la ley. Y una consulta. Y lo del asunto sanitario, ¿cómo lo puedo sacar? Si pues la, no el tema normal. sanitario, lo mismo. Ahora no vas a poder sacar nada. Porque está todas las citas canceladas. De verdad, No, no, ahora no, no hay pero... que ir a la calle. A Juan, pero ya, te digo sí, una sí, cosa, que sí, a la vez mira. que digo eso, eh, te van a atender. Si te paro el micro, sí. me lo dices, ¿vale? Lo vuelves a activar. Te van a atender igualmente. Por el virus o por cualquier cosa. vale. Pero ahora Comprendo. no hay gestiones, porque ahora las gestiones están to todas parados. No, no, que no, ahorita es no electrónicamente. Dime, sí, pero sí, no, pues claro, que ahorita hay que cuidarse, como le digo, ahorita igual es de tomar mucha mucha medicina, tratar ma, de. de y, y no salir a la es, calle, que alguna gente. Exacto. A ver, yo no estoy aquí para asustarlos yo estoy aquí para animar a la gente, pero también es cierto no, que pues hay claro. que le da y es duro. O sea, que no es una cosa de broma, ¿eh? que están parando el planeta entero será por algo, no lo sé. Que yo... Pues claro, es de, de ser precavidos. Dicen que pues persona precavida vale por dos, no sé, nosotros hemos tomado medidas. Nosotros casi. Bueno, nosotros inclusive que venimos en enero y casi no hemos salido a pasear y habíamos agarrado de todos los domingos y ir a y ir a pasear, pero hoy, uff, hoy no no no. No y ahora Entonces no salgáis, que, ahí aquí, te ponen no. una multa. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Esta sería la cosa. Yo siempre <ríe> os he dicho tranquilos que aquí no deportamos, que no sé qué, pero ahora os estoy diciendo, ahora no salgáis a la calle. Si no es uno sí, de no. los motivos que os he dicho, para el médico, para la farmacia, para pasear al perro, aunque os parezca mentira, y para ir a trabajar. Sí. sí ya está, sí. ya está. No vale para hacer un papel, para empadronarme, para no sé qué. No, no, no, no, ¿eh? porque ahí se van a enfadar y gordo. Porque sí, está en juego sí. la salud. Ellos lo que quieren no. que nada, estemos separados. Jessica, Inclusive estemos... aquí en Barcelona desde el viernes empezó eso, porque el viernes fui a hacer trámites de que quería ver eso de los y, y no, no me dejaron entrar. Vale, pues nada, tranquilidad. Tranquilidad y no te preocupes, cuando ya puedas te empadronas, pero como tienes tu sello de pasaporte, tú entraste cuando entraste. Cuando luego no es sí. fútbol, ¿vale? Que lo sepáis. ¿Vale? vale. vale Bueno, pues cuídense y un gusto escucharles. Un, un, un saludo, Jessie. Un saludo. Gracias, Silvia. Venga, a ver, Pirilines. el siguiente que quiera empezar, o silencia a todos, el siguiente que quiera eso, que me lo diga. Venga, venga, Alejandra, te he visto, así de casualidad. Te fijo. Alejandra, ahí estás A ver si te oímos Alejandra A ver, silencia todo el mundo Silencia todo el mundo y Alejandra que se ponga el micrófono Alejandra, espera que te lo activo yo desde aquí Alejandra, ¿estás ahí? Hola, Hola venga Alejandra. Hola Luis. Hola. Sí, hola Carilis. Ay ay ay. a todo el mundo. A ver, Prilines, ¿quién quiere participar? Que levante la mano. Y el que participe. Hola, hola, uh. hola. <risas> hola. A ver, te invito, Alejandra. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ay qué gusto no lo puedo creer <risa> un gusto pues aquí está bueno cómo estás bueno acá muy preocupada yo tenía que ir eh, eh, ahora el 25 el 20 de abril porque voy a dar una conferencia en málaga hmm. iba a dar una conferencia en málaga y previo a irme yo tenía pensado hacer la ciudadanía italiana pero bueno, esto está muy atrasado, ¿me escuchás? Sí, sí, te estoy escuchando. Si sí, sé quién eres. Sé quién eres. No, es que te estoy intentando poner en grande, pero no me sale la ah, opción okay. para ponerte grande. Pero ah, okay. sigue, sigue, te estoy escuchando. Bueno, de ayer este del, del foro hace me, me me llamaron y me dijeron que voy a dar la conferencia online, que suspendieron la conferencia. Vale. Y que más adelante cuando hagan un nuevo foro, que sería el número 23, yo viaja, eh, viajaría a España y lo haría. Ahora, mi idea es, esto me dijeron que es por 30 días que cerraron los, los aeropuertos. Mi pregunta es esta, yo voy a dejar un, a un gestor que haga mis trámites para sacar la ciudadanía italiana. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo cada tres meses salir de España, por ejemplo, ir a, a Italia o, o en otro lugar, cuando esto se levante, ¿no? cuando pase esto del virus, ¿puedo salir cada tres meses y volver a entrar hasta que salga mi ciudadanía en ocho días? ocho meses o un año sí cuando pero cuando, ah, sí, okay. sí vas a poder respuesta rápida sí porque me dijeron que yo no podía por ejemplo ir a españa a italia y volver a entrar sí, puedes, que perfectamente. Que ser... y que y, y más dentro de europa y más dentro de europa libertad de movimiento de personas y de capitales es lo que ah, dice bueno. la, la fundación de la comunidad europea o sea suponte se me está por vencer los los 90 días yo voy a italia y al otro día vuelvo a ingresar y vuelve a contarse tres meses. Sí, cada 180 días, efectivamente. No, pero al día siguiente no. en un periodo de 90 días cada 180. O sea, ¿cómo sería? No tana, me hagas un voy... de esos de. <risa> no, no. yo pregunto porque nunca viajé. Eh, te, lo, y... te digo lo que dice la ley. En un periodo de 180 días puedes estar fuera 90. Ah, okay, o sea, ah, al yo revés, puedo al revés, perdón, al revés. En, en... Sí. Ay, me, me... Para que me confundí Luis, espera, yo viajo y tengo tres meses como, como, eh, como, sería, como visitante, exacto, ¿no como turista. Eh, exactamente, eso es. Antes que se cumplan los tres meses, yo puedo irme a, a Italia. Por supuesto. ¿Y cuánto tiempo me tengo que quedar allá? Lo que quieras, siempre que estés en los tres meses. Ah, Los no, tres meses pero son no, desde que entras soy... a europa desde que entras a europa vale Claro. Pero mi idea era a ver yo capaz que me explique mal Luis. mi idea es quedarme a vivir allá y yo dejo a un gestor que me haga eh, me tramite acá en argentina la ciudadanía italiana que sale de en ocho a un año el nombramiento de ciudadana europea digamos mi idea era quedarme eh, hasta que salga, digamos que ir y quedarme ya directamente. Yo cada tres meses, por ejemplo, tendría que salir y volver a la Argentina y volver a entrar, una cosa así. Es que no, eh, no sé la pregunta que me haces y te estoy intentando aquí encontrar y no te encuentro, amiga mía. Es aunque te estoy oyendo. Yo tampoco muy bien. me veo. Claro, venga, cuando veo el vídeo, este. volvemos. Pero prepárate la pregunta, ¿vale? Porque si no os tengo que decir que os veáis los vídeos. Yo quiero preguntas. Eh, que, que aporte, no preguntas que resuman lo que ya hemos explicado en todos los vídeos. ¿Vale? Tú ahora te eh, bueno, a, dar bueno, paso a tu bueno, prilines. no, pero piénsate la pregunta okay. un poco y luego te vuelvo a dar paso si quieres. Mírate lo del vídeo. Bueno, gracias. Estoy... Sí, es que me vuelvo loco, no te, te, no te encuentro, chica. No sé dónde andas, pero te Bueno, bueno, muchas gracias igual, Luis. Un, un beso fuerte. Venga, hasta luego. Hasta ahora A ver, Prilines. Siguiente que quiera participar. Aunque ya llevamos ya llevamos mogollón de tiempo, ¿eh? Sí. Eh, te ha quedado ahí tu audio. <risa> Espera. Ok, a ver, a ver si lo puedo sacar. Y no sé yo por qué. Espera, voy a silenciar a todos, ¿vale? Y, es que y... estamos aprendiendo todos con estamos esto. Estamos del... aprendiendo yo del primero, <risa> efectivamente, porque es que, me, te, te, según me estabas preguntando, te estaba buscando aquí y no te encontraba tu imagen. Y claro, si tú no la tienes, pues debe ser tampoco. Ok, bueno, yo me desactivo acá. En vale. El micrófono si sí puedes hablar con los demás. Vale, vale. Hasta ahora. Prilines, ¿algún, ¿alguno más que quiera participar o finalizamos el vídeo? Creía que iba a ser un super vídeo de Vinus. Hola, hola. ¿Quién quiere participar? Hola. Que me hola. Lo diga, ¿quién? Hola, Carlos de Carlos, Venezuela. ¿Dónde estás, Carlos? Que te doy paso. Hola, hola eh, Luis, gracias por, por aceptarme. Estoy aquí en Venezuela este, y tengo planes de, de viajar para España para entre julio y agosto. Este, mi inquietud es... Yo pienso viajar con mi esposa. Nosotros somos eh, profesionales aquí en Venezuela. Eh, tenemos posgrados y, y yo en mi caso tengo experiencia internacional, pero aquí en Venezuela. Ah, mi pregunta es, eh, ¿cómo han estado los trámites? Claro, cuando ya todo esto se normalice, sobre eh, la visa cualificada de trabajo o visa de trabajo. Este, ya que he solicitado en muchas páginas, y una de las cosas que me dicen, que, que por la cual me dicen que posiblemente me han rechazado es porque no estoy allá o porque la unidad de grandes empresas están aprobando este, trabajadores extranjeros eh, cuando la empresa está dispuesta a pagarle más de 40 o 50 mil euros al año. Eh, ¿Tendrás alguna información actualizada sobre eso? Sí, hombre, yo la, la información que tengo sobre eso es que eso te lo hacen eh, estando en España... En 20 días si tú consigues un trabajo por trabajador altamente cualificado la empresa que te quiere contratar te lo gestiona aquí estando tú en españa y en 20 días le tiene que dar la respuesta al estado que eso generalmente se hace desde aquí por trabajo altamente perfecto. cualificado que me dices claro perfecto Luis. y ahora este, siguiendo a esta pregunta entiendo ya que he visto los vídeos y estoy en el grupo este, en, Carlos Sedes, no sí. oye sí, carlos, eh, eh, carlos, carlos sí. Pero no tienes vídeo tú, ¿verdad? No pasa nada. Pero... No, no, no, ahorita lo, no lo tengo activado por vale, no la conexión no, déjalo, con Venezuela. No hace falta que lo actives. Sí, pero sí. Es que para... Mira, no pasa nada, dime, dime, te escucho. Te entiendo. Sí, eh, entiendo que en el rango de turista, dentro de los 90 días, es un rango legal para yo poder ubicar ese trabajo. Ahora bien, te pregunto, este si en ese rango yo no consigo el trabajo y de solicitar la condición por el cual nos estamos este, mudando, por la razón de asilo, y bueno, ya sabes la condición aquí sí. en Venezuela. Este, Con la tarjeta roja has escuchado que las empresas, este, vamos, yo soy contador público, lo que sería ya un AD, de, sí. por decirte algo. Y yo he trabajado con consultoras tipo PwC, KPMG, Grant Thornton, eh, bueno. y. Tú encajas en lo de altamente de... cualificado, Carlos, perfectamente. Ok, perfecto. Entonces eh, no he encontrado, vamos, un encaje para poder saber si esas empresas con tarjeta roja, vamos a decirlo de esa manera, pudiesen contratarme. Sí, sí, Ahora, si, sí, sí, te lo digo ya, sí. Con tarjeta okay. roja tú puedes trabajar igual que si, eres, que si eres un español. Ya está. Ok, perfecto. Oh, Entonces, plan, eh, vamos. Te puedes venir, a ver si te hacen, porque okay. altamente cualificado, y si no te lo hacen, pues te hace la protección internacional y la tarjeta roja. Sí porque al Pe ser venezolano perfecto. escucha carlos al ser venezolano no te van a poner ninguna pega para tramitártelo y con la tarjeta roja okay. vas a poder trabajar perfectísimamente mire do, don luis dime, y una pregunta dime. este mi, mi documento de, de, de pasaporte mm. eh, tiene 10 años para el mes de septiembre mm. yo pienso entrar mm. en agosto eso no me gusta tanto el pasaporte tiene que tener una vigencia de menos de 10 meses o sea de 10 meses de 10 años y mm -hmm. Porque eh, se vence en septiembre y yo pensaba viajar entre julio y agosto, es decir, Mi un mes antes Carlos, de que cumpliera. No muy Mi matemática es buena. Mi matemática es muy buena, pero te lo digo con mis palabras. Tiene que tú que eres perfecto. buen contador, seguro que luego lo sacas mejor. Okay. Tiene okay. que durar que estar sí. de por lo menos de hace 10 años como máximo y perfecto. que tenga eh, y que dure en el futuro mmm, tres meses. Tres meses, perfecto. Desde que y, bueno, para efecto. Para efectos aquí en, en Venezuela, eh, si has escuchado, existe lo que es una prórroga de pasaporte, porque aquí Eso no hay sí material. Que te vale. Vamos sí, a ver. Si tiene la prórroga, sí. Y, vale. sí, sí, y sí. tengo la prórroga activa hasta abril eh, del año que entrante. Entonces, bueno, pensaba ir a España en, entre julio y agosto. Pues inténtalo. Y ya en esas fechas yo creo que habremos acabado del virus. Eh, por pues esto del hecho, tres o cuatro meses tú cua qué, qué opinas Carlos porque yo pensando que los chinos empezaron en enero febrero y marzo tres mesecillos pues lo mismo no por lo menos tú qué opinas sí. ¿Tu mira, mira Luis, ¿Sí? mira, Luis este, todo, de, todo depende de la capacidad de acción que tenga cada país, ¿no? claro. en este caso China digamos que se activó con un fuerte plan de contingencia, eh, pero ahora veo que España está siendo más drástico y en la medida que digamos que sean más accionativos y drásticos en ese aspecto van a, a poder controlar esa cepa, ¿no? eh, sí. es mi opinión. Y yo y como, y yo opino como tú, tres, exacto, lo, yo, lo que yo habría activado estos 10 días antes. Eh, perfecto, que mira, eh, hace una semana, y no está bien que lo diga, pero yo digo la verdad Hace una semana, aquí el sí. gobierno de España, el domingo pasado, hace siete días estaba invitando a la gente a que fuera una manifestación por el día de la mujer sabiendo que estaba lo del virus eh, Yo, ojalá, eh, yo apoyo a todas las mujeres, voto por las mujeres y tal Pero vamos, si hay un virus, no me digas a la gente que pueden ir a manifestarse Y ahora, una semana después, tenemos que estar confinados Esto mismo, lo haces hace 10 días y la cepa, como sí. bien dices, Carlos, lo cortan mucho antes. Y luego... Sí, sí, sí, es, es mucho más rápido. Es mucho es más así, rápido. Ahora, ahora, Luis, sí va a depender de cada persona que esté en España y la colaboración exacto. y la concientización de por cada uno. Por eso os uno. estoy diciendo a los que estáis en España que no me salgáis para hacer papelitos ni para nada. Primero, porque no os van a admitir. Segundo, porque os van a poner multa. Y tercero, por lo que está diciendo, Carlos, porque es que eh, eh, lo, va, lo vamos a estar moviendo. La cuestión es que ahora estemos todos separados para que el virus no se duplique. Es correcto, es correcto. Creo que si, si eh, el ser conscientes cada uno como ciudadanos, creo que va a aportar un granito de arena a, a que esto, digamos, se pueda controlar más, más rápidamente. Pues, Carlos, eh, bueno, que no vas a tener ninguna dificultad tú, eh, siendo venezolano de verdad. Mm, <coughs> inténtalo. Bueno, don Luis, de verdad que muy agradecido, agradecido a todos los, los Prilines que de verdad también he, he conseguido mucha información y todo lo que yo pueda aportar también lo voy a hacer, ¿sí? Ya has aportado, ya participando has aportado un montón, Carlos, que lo sepas. Bueno, muchas ver, gracias, muy, eh. muchas un abrazo gracias. muy fuerte. Bueno, Luis, que estés bien, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta luego. Venga, Prilines, ¿quién más quiere participar? Que me lo diga. Venga, a ver. ASUS. Hola. Hola. Espera, que me hago lío. Asus ha sido el primero que te he visto, te invito a ver si te oigo bien y si no pasa otro. Venga Asus, estás en línea. Habla, a ver si te oigo. Ay, Asus que no te oigo, espera. No te oímos, no te oigo, amigo. Tema del micrófono, a ver. Asus, ahora sí, pruébalo ahora. Asus, ¿me oyes? No oímos a Asus. Asus, no te oigo, cielo. Bueno, paso a otro primer ves arreglando lo del micro y me vuelves a pedir paso, ¿vale? Es que no te oigo. Te, tienes el micro activado aquí, eh. Es cosa tuya, hola. amigo. Venga, otro Prelines, venga, tú, Walter. Hola. Pone Walter, aunque eres una chica. Te invito. No, hola, hola, Luis. Walter. Sí. Es que hola. Hola, Walter. Bueno, dinos tu nombre, porque no eres Walter, ¿no? Vanessa. ¿Eh? Mi nombre es Vanessa. ¿Y quién es Walter? Mi papá. Uno me sale con el, uno me sale con el nombre, nombre del papá? móvil, otra con el nombre de Vale. Es que hablaron mi mamá y mi papá por el tema del matrimonio antes. Ah, madre mía, como, os va a gustar, Pero yo eh. eh. Una... Los que participáis, queréis repetir, ¿eh? Luego, sí. los, los otros les da un poco de corte. También podéis participar eh. solo con audio, eh, como ha hecho Carlos, que también se puede. Bien. Dino, dino Vanessa, eh, venga. Quería, quería hacer una consulta mi mamá tiene hecha la doble ciudadanía yo como hija puedo hacerla o por ser nieta tengo que esperar la ley de nietos a ver pero tu mamá es por origen o, o consiguió luego la ciudadanía no mis abuelos eran de origen mi mamá hizo los papeles para la doble ciudadanía vale y otra pregunta tú dependes de tu mamá para vivir no pues entonces o esperar a la ley de nietos o si se viene tu mamá que te haga una reagrupación O, o que te estés dos añitos en españa y como ah, okay. eres de latinoamérica cualquier lo sepáis todos cualquier latinoamericano que esté dos años residiendo en españa con papeles tiene derecho a pedir la ciudadanía o la nacionalidad lo sepáis. Ah, bien. Esa es otra opción que te doy, ¿vale? y, lo de, y la ley de nietos también que seguramente la prueben en este año si lo del virus no retrasa todo. Me lo imaginé. Si tu madre fuera de origen sí, pero como era tu abuelo claro. hay que esperar a la ley de nietos. Oh. Sí, sí me imaginaba. Pero bueno, que no es tampoco mala noticia. No van a. No, no, no, para nada. Claro, pero ahí está, ¿vale? Bueno, gracias. Y muchas gracias a ti, nuevamente. Oh. Venga, Prilines, otro que quiera participar que me lo diga. Hola. Hola. Pero que me diga levantando la mano, porque si no yo me pierdo aquí o diciéndomelo o que me lo diga por aquí hablando, si es sin, si es solo con sonido. ¿Quién quiere Hola. participar? Llevamos ya. Hola. ¿Y tú, venga, Hola. Mariana, Hola. te he visto. Y ahí ver, dice, espera, bien, espera, espera, espera. A ver, a ver, a ver. A ver, te ver, a ver. Espera, que silencio. Os silencia a todos, Mariana. Te tienes que poner el... Ay, Mariana, estás ahí, ¿no? Sí. Vale. ¿Me escuchas? Sí, yo ya te escucho, te escuchamos todos. Venga, ya estás ahí. Ok, un gusto primero ante todo, ¿no? Siempre he querido grabar una competición claro. y no había podido. Grabar. Hay que ser súper educados como todos vosotros sois. Efectivamente, yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo con vosotros estoy aprendiendo buenos modales porque yo soy más brusco. Mariana. A manejar este, este programa. Exacto. Escucha, dinos dónde Ajá, estás, Luis, por favor. Si mi para consulta. Los... Ok, yo soy venezolana también, pero tengo doble nacionalidad. También esto, también de nacionalidad peruana. Y actualmente estoy en chile <ríe> un poquito vale. recabriando el mundo vale. Duda, entonces mi pregunta es la por el... señorita mariana que está en chile y es venezolana y es peruana exacto <ríe> bueno voy por la tercera ciudadanía entonces quería saber por ejemplo cuestión de que cuando llegue a españa yo tendré algún problema por mi doble nacionalidad o puedo utilizar las dos tengo que decidirme porque hay países por ejemplo que no me admiten eso no sé cuál es el caso específico de España pues mira, porque sí puedes eh, respuesta que rápida dice peruano... el otro sí mira ahora seguimos Mariana pero te, te respondo ya eso para darle sí los venezolanos podéis usar el pasaporte aunque lo tengáis caducado para viajar no pero una vez que estáis ya en España yeah. si yo fuera tú pues me vengo uh -huh. con el de Perú por ejemplo y el de okay. Venezuela pues lo puedo usar para solicitar la protección internacional perfectamente ya yeah, perfecto esa es mi pregunta y por lo que ha respondido también el chat tengo entendido que el periodo de cuarentena más o menos cuatro o cinco meses lo que has dicho también Sí, yo porque A ver, eso cambio... no lo sabe eso no lo sabe nadie pero ah. yo en mi opinión que todo lo que os doy aquí en mi opinión ¿eh? que no soy médico no soy abogado pero bueno intento hablar con conocimiento de las cosas yo le calculo tres cuatro meses lo que hablaba con carlos basándome un poco en lo de los chinos el gobierno español ha metido la gamba total porque esto lo tenía que haber hecho hace diez días por lo menos y no hace siete mandar a la gente a una manifestación. Y lo digo porque es que es muy grave eso, ¿eh? Y no sé si en las televisiones eso lo van a decir, pero es así. Total, que calculando marzo, abril, mayo, junio, si no hay prisa, yo me esperaría hasta pasado el verano. Más que nada, ya no por la cuarentena y eso, que eso es más que nada para que luego todo se active bien. Mariana, ¿tú qué opinas? Ya, ¿tú perfecto, qué, ¿Qué planes que sí. tenías, más o menos? O sea, mis planes siempre han sido junio, julio. O sea. Pues está. Realmente bien. no se han visto alterados por la cuarentena, pero sí para tomar mis precauciones. Sí. Pues. Porque estaba esperando también la prórroga de un pasaporte para irme si se me salía antes, pero en vista de esta situación es preferible esperar entonces. Sí, sí, yo, está, yo, yo también opino que es mejor esperar, salvo, insisto, que uno no tenga otro Así. remedio, ¿verdad? Yo creo que... Sí. Que Roma no se conquistó en un día, ¿verdad, Mariana? <risa> es verdad y en la salud está ante todo y, y si sí. vamos, Sin yo creo que cualquiera, nada. cualquiera de vosotros lo entiende perfectamente aquí estamos bien los que estamos claro pero no creo que sea un momento mucho para pues, pues ya lo estáis viendo para hacer papeleo no es el momento y... Alguna cosilla más mariana que quieras decirnos ya que has entrado no la verdad más que todo es una inquietud más que todo lo del virus y lo de la doble nacionalidad pues la doble nacionalidad a, eh, eh, a los pasaportes venezolanos eh, en España a día de hoy os sirve para hacer cualquier trámite dentro de España, os sirve, incluido la solicitud de protección internacional. Entonces, si alguno de vosotros tiene el pasaporte de Venezuela que le ha caducado y no puede viajar, pero tiene, por suerte como tú, otro pasaporte de Perú, en tu caso, que puedes viajar, puedes viajar con el de Perú y luego con el de Venezuela solicitar la protección internacional que te va a valer. Para cualquier trámite sí, porque, administrativo en España. ¿Vale? Sí, por lo que tú me informaste, por cierto, puedo ir a Perú, la embajada española, y solicitar incluso ir adelantando, ¿no? Para tener solamente el puro pasaje de ida, tengo sí, entendido. Podría ser, bueno, lo de ida, sí. Siendo venezolana, mm. si vienes como turista, te piden pasaporte, o sea, perdona, como billete turista. de ida y de vuelta. Pero Exacto. también es cierto que siendo venezolano te van a admitir el trámite eso ya la decisión es tuya sí vale es pues que bueno tú me entiendes no Mariana venga sí, Prilines alguna Una cosilla gracias. más Mariana no eso es todo gracias Luis, vale. un gusto un abrazo chao chao venga chao, chao. Prilines otro que quiera participar hola. a ver quién hola. quiere participar Hola. decís hola pero no sé quién hola, tenéis que levantar la mano la o el le... Venga, te invito. Tengo la ma... Espera. Tengo sí. la mano levantada, tengo la mano levantada. ¿Y no quién viendo? eres? Es que, es que he visto sí. a Kayliris. El... Ay, pero Kayliris, te iba a invitar. Que levante la mano, pero que le vea yo la mano levantada. A ver, Kayliris, te invito. Hola, Luis. Kayliris, si... silencio. Activa... Vale, Hola. ya estás. Ahí, ya estás. Ka... Bueno, ahí no es tu nombre, que lo vas Calarín. a decir mejor. Arilis, ¿no? Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos a todos. Este, yo como ya, creo que ya me he conectado contigo. Sabes que estoy en España, en Alicante, y que ahorita estoy así como preocupada porque obviamente ya las citas están suspendidas y todo. Pero yo compré pasaje, compré todo. ¿Cómo hace uno en eso? Y ya compró los pasajes y no puede salir de su casa. ¿Pero dónde estás ahora? En Alicante. Y has comprado los pasajes. ¿A dónde? Para ir a, a Madrid, porque recuerda que no sé si te no, recuerdas de mí. Yo hice... No puedes venir a Madrid. Eh, eh, no, yo estoy consciente de eso. No puedes venir porque no te van a. A ver, eh, primero que no te dejan viajar. Tenemos que estar en casa. Claro. Eh, salvo que sea para no, ir a Claro, yo estoy a, consciente a... de eso. Dime. Lo que pasa es que. Tengo que este se compró se compraron unos pasajes uno pierde esos pasajes porque ok, pero de dónde compraste de los pasajes tren, a, en, de tren de autobús en el de tren pues eso yo llamaría a Renfe y lo diría oiga me pueden ustedes cambiar los pasajes porque por la, el tema este del virus y yo ya no los sé si te los cambian o no el... yo yo sé que las compañías aéreas aprovecho para deciros los, los están cambiando los vuelos os están dejando un bono yo, lo, lo que hacen las compañías aéreas ¿eh? y os dejan que elijáis otro vuelo en el futuro con ese saldo nos dan nos ah. devuelven el dinero pero dejan eso yo no sé renfe pero supongo que sí también cielo porque es que yo recuerdo que hay unos, unos boletos que uno compra que son económicos que fue lo que yo aproveché ¿no? los de ida y de venida y el señor me dijo sabes que esto no lo puedes cambiar pero en esta situación me lo cambiaron claro, esa, yo no lo sé yo creo que sí y Renfe, si quiere quedar bien con los ciudadanos, pues debería de cambiarlos, aunque sean los económicos que no se pueden cambiar, porque no todos los. Claro. No pasa... y... Yo llamaría a Renfe y lo averiguaría, ¿vale? Cielo. Y lo otro, este, ¿cómo hace entonces ahora una espera igualito la cuarentena, todo esto, los tres meses? Yo soy enfermera, no he podido inscribir a la niña ni siquiera en el colegio, nada, por todo esto. Y ahora menos. Pues cuenta, cuenta tu testimonio, cuéntale a los prilines que están dudando si venir o no. no cuéntalo, venga, cuéntalo y cómo lo tiene Lo de Renfe ya te lo he aclarado. Habla con Renfe que yo Pilar. creo que te lo cambian. Dile un poco. Mira, yo llegué, yo llegué el 28, el 29 de enero. Llegué a Origo la Costa, como ya te había comentado. este Me empadroné allá. este También le dieron el equipo de la niña del colegio, pero no había plaza para transporte y me tocó que mudarme para Alicante. Aquí en Alicante, este, cuando fui a pedir el asilo, también les conté mi comentario, lo, lo, lo, lo publiqué en Telegram, el trato que tuve, que eso me obligó a irme a Madrid, que era la idea desde el principio. Y bueno, me pidieron la cita, esto, aquí trata de empadronarme, me dieron cita para julio, pero yo le dije que yo tenía una niña que tenía que escolarizar, y me dieron cita, me la cambiaron para el 21 de abril. Y todo esto me ha tocado como poco a poco, pues. este Soy enfermera, no he podido ni siquiera buscar ni empleo ni nada. Ya pues fíjate que... que ahora están buscando enfermeras, pero vamos. Pá, pero no tengo no papeles. Es, igual os acaban contratando sin papeles, ¿eh? Como no, controlen, no, es, sí, como no que... controlen lo del virus este, seguro que os contratan aunque no tengáis papeles, ya lo verás. Voy a enviar mi hoja de vida, mi currículum, a ver, porque yo digo, ¿será que sí? Entonces ahorita estamos así y lo que me preocupaba era eso y ahorita, bueno, la situación me tocará en esperas, ¿no? Claro, te toca en esperas, que te ha pillado justo, te ha pillado en medio, porque claro, el que sí, todavía no ha venido puede cambiar el boleto para dentro de tres, cuatro, cinco meses y ya está, o seis meses. Pero es que a ti te ha pillado justo ahí. Habla Aquí. con Renfe que yo creo que por lo menos ese billete te darán un bono para que lo hagas para, yo creo que sí, porque si lo están haciendo. Sí, porque las dos aéreas, boletos, porque eran los, los dos trenes. boletos y de vuelta de mi hija y el mío porque sí, sí. tenía que llevarla a ella. Y lo otro es lo de la cita, ellos sí. llamarán para cambiar. Sí, para sí. la sí. cita lo, lo tenéis en Telegram, ha dicho la policía que los que teníais ya la cita, como tienen vuestro teléfono os van a ir llamando. Ah, ¿vale? okay, eso también me preocupa. Claro, sí. de todas formas tú todo contrástalo, ¿vale? Claro, bueno. claro. Pero yo creo eso he dije que iba llamar. a llamar mañana porque ya hoy dije ayer no iba a llamar, hoy tampoco dije claro, no, yo mañana Mañana no a lunes. Perfecto. Ajá. Uh -huh. Pues muy... Bueno, esa era mi duda, Luis. Muchas gracias. Voy a dar gracias. paso a otro Prilines. Muchas gracias. Claro, okay. chao, gracias. Venga, chao. Prilines, el que quiera la auditoría. ¿Quién? No sé. Levante mano, levante mano. Hola, hola, soy Jorge Valencia. ¿Y hola. dónde estás, Jorge? ¿Tienes vídeo o no? Sí. ¿Eh? Sí, sí, claro, claro. Tienes vídeo, sí, a ver si sí te realidad. encuentro, Jorge, porque te digo, pero no te encuentro. Ahí estoy. Muévete aquí, un poco. Lilla. Ah, ya te veo, ya te veo. Ahí estás, Jorge. Sí, sí, sí. sí. Venga, venga, venga. Hola Luis, ¿qué tal? Ahí está, venga, todo tuyo, Jorge, estás ahí. Eh, hola, hola a todos. Hola a todos. Estás ahí. Eh, sí, ya, ¿me viste? Sí, sí, sí. Vale. Mira, Luis, a propósito, eh, que saludo, buenas noches a todos y buenas noches a ti. Que a propósito del tema que estabas sacando a hablar con la con la chica sobre los eh, los billetes de rente. Eh, a mi correo ha llegado, eso, eh, un correo de Rense que dice a todos los viajeros afectados por las medidas sanitarias para combatir el coronavirus eh, y da y un tema de anulación, cambios eh, sin ningún coste de los billetes. Eh, eso lo tengo en mi correo electrónico que, que estoy inscrito en Rense y entonces eh, están informando de que todo va a ser cambiado, que pueden, o sea, está toda la, la información, ¿sabes? Pues muy buen aporte el que Realmente. estás dando mmm, para todos. Muy buen aporte. Veo que, sí. que estaba acertado que Renfe se iba a aportar. Muy buen aporte, Jorge. Sí, entonces está en el correo electrónico. Eh, pues no sé cómo, en realidad, cómo hacerlo para que lo conozcan. Pero se pueden meter a la página de Renfe y ahí también está eh, las invitaciones que ellos están dando para ese cambio. Y, uh, y también otro, otro correo, permíteme que lo voy a leer. Eh, pues, o sea, no lo voy a leer todo, pero sí la información eh, de viaje importante, y dice que eh, información sobre medidas excepcionales por el estado de alarma. Y entonces, Renzo dice, estimado cliente, desde Renzo queremos unirnos al llamamiento de responsabilidad una vez declarado el estado de alarma por el gobierno de España, por ello le informamos las medidas excepcionales que van a entrar en vigor. Y entonces dice que desde las cero horas del miércoles 18 de marzo, la anulación de todos los billetes de tren adquiridos para viajar durante toda la vigencia del estado de alarma, la devolución del 100% del importe pagado de esos billetes a todos los viajeros independientes de tipo de tarifas y tipo de tarifas que hayan abonado. O sea, hay una información muy importante de la renta ya en la, en la página de renta que también pueden entrar. ¿cierto? Porque hay muchas dudas con respecto a eso. Perfecto, Jorge, pues nos acabas de aclarar la duda que, que teníamos. Y, y muy bien, y ya lo sabe todo el mundo. Al tema de billetes, las compañías están están permitiendo canjear, como Jorge nos está confirmando ahora mismo. ¿Vale? Correcto, sí. Bueno, y, y, y otra cosa que te iba a decir es que mirando ahora, que hay muchas personas que estamos conectados, pero hemos, hemos tenido inconvenientes. Yo tuve inconveniente al principio, eh, y ahí cacharreando, cacharreando, que pues, le llamamos nosotros, como tocando, tocando, pues pude obtener el vídeo y escuchar, eh, tener el audio, pero en realidad muchas personas de los participantes que eh, han presentado con esa situación, entonces me gustaría que de pronto hubiese como un manual o algo para que todos puedan eh, entrar desde el momento en que, en que se inicia eh, la charla. No buena, bu bu muy buena sugerencia Jorge, sí, si sí, estamos aprendiendo todos, yo el primero, que yo también me hago aquí ah. un lío para encontraros, pero la palabra es cacharrear tú lo has dicho, aquí sí. también la utilizamos cacharreando un ah, poco, vale. yo estoy cacharreando sí. ahora mismo también sí. pero lo vamos sacando, pero sí, ya sacaremos manuales. está claro. muy bien, está... Y... yo creo que la herramienta es buena, te acuerdas que te sí, prometí que, que... ibais a poder participar, que lo estabas trabajando sí, en sí, ello, te acuerdas, sí. ¿no? Anoche estuvimos hablando, anoche lo que hablamos el otro llegando. día en Instagram, exactamente, pues ya lo estás viendo ¿No? Sí, claro, no y me animé mucho porque inclusive me llegó tu, tu notificación que le envías a todos los participantes, y yo dije, bueno, pues estaré atento. Y hay otra cosa, mira, en mi móvil, pues son muchos móviles, pero en el mío yo me puse a, a deslizar hacia, hacia la izquierda y hacia la derecha, y ahí se ven todos los, los, los eh, videos de las personas que tienen videos, eh, si toco en la parte eh, derecha inferior, me trae un menú más y me lo desplaza. O sea, es cacharrearlo. Es, cacharrearlo. es, es cacharrearle, pero ¿a qué, ¿a qué es buena herramienta, Jorge? Te voy, a, te voy sí. a nombrar profesor para la herramienta, porque vamos, ya sabes más que yo, ¿eh? te lo aseguro. <risa> yo estoy muy inquieto con eso. Ya cosas te veo, aquí, ya, sí, sí. <risa> en pero serio. Bueno, es muy, muy bien, amigo. Bueno, eso era todo lo que quería, como aprovechar y darle y, y, y esta información con respecto a, a lo de la renta que, que, pues, que pues muchísimas que, que gracias por la, las la aportaciones, página. Jorge. Vale. De verdad, me, me vamos, me enamoro de vosotros, ¿eh? en serio. Muchas gracias, Jorge. Bueno, adiós, Un bueno. abrazo, hasta, hasta ahora. Hasta ahora. Pues venga, Prilines, si quiere alguno más, venga, y ya, ya lo finalizamos, que creo que llevamos hora y media. ¿Alguien más quiere la consultoría? que levante la mano o que me lo diga si sí, sí. yo yo quiero hablar yo quiero hablar y dime tu nombre venga, venga. para que sepa víctor quién eres. víctor víctor ¿dónde víctor. Está? víctor ah vale y no tienes audio no venga no pasa nada a ver víctor espera que te pongo ahí ahora lo has puesto no víctor sí venga que te pongo ahí en, en línea te pongo espera Ahí está venga Víctor, todo tuyo, todo tuyo la. Sí. Bueno, veo una señorita también. Un... Veo a Víctor y a alguien más. Sí, su esposa, su esposa. Se está ah. ubicando a él. ¿Y cómo se llama la esposa de Víctor? Maricruz. Vale, ¿y dónde estáis? Maricruz y Víctor, ¿dónde andáis? Es... Nosotros estamos en Ecuador. Nosotros somos venezolanos. Vale. Pues dime. ¿Nos encontramos? Sí, pero. Dime. Ajá. No, nos encontramos en este momento en, en Ecuador, somos venezolanos, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos fecha probable para viaje para España, para los meses de junio, julio, ¿ok? ¿Qué pasa? Mi esposo está vencido y está sacando ya la prórroga, pero el detalle eh, soy yo, porque mi pasaporte se vence en octubre. Entonces quería eh, la fecha más o menos eh, de que se me vence, porque estamos ahorita en el mes de marzo ya. Entonces, tratando de cuadrar para que mi esposo le entreguen ya su prórroga para mi fecha límite, para yo viajar. Vale, ¿y cuál es un poco la, la duda así? ¿Cuál sería? De Maestros. mi fecha, mi fecha de viaje, mi fecha de viaje. ¿Hasta cuándo tendría yo chance para viajar a España? Ya que el pasaporte mío se vence en octubre. El 20 de octubre se vence mi pasaporte. Bueno, pues yo te diría que tendría... Entonces, ¿para cuándo más o menos yo tendría oportunidad? Pues tres meses antes, si te quieres curar de salud. Dos, tres meses. Porque antes. sé que el. Dime, dime. Maricruz. Maricruz, creo que. ¿Me oyes? Maricruz. Tres meses. Ajá. Los tres meses entrarían. Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Oigo perfecto. Los tres meses eh, entrarían hasta julio, está el mes 7. Bueno, no te agobies, tampoco te agobies tanto, porque siendo venezolana os están dando la protección internacional. Pero para venir con sí, seguridad, es. yo os digo, para venir con seguridad, independientemente de dónde vengáis, la ley os dice o de qué nacionalidad seáis, que por lo menos el pasaporte yo pondría para ir anchos tres meses que tenga, que le queden de vigencia al pasaporte. Ahora, si okay. en tu caso te ves muy agobiada y encima eres venezolana y sabes que a los venezolanos pedís la protección internacional y os la están tramitando, pues ya la decisión es tuya, yo os doy la información. Vale. Exacto. vale Exacto, sí, pero yo lo único que quería era más o menos de, o sea, era tres meses, entonces tendría hasta el mes de julio vale. para yo poder comprar mi pasaje de, de avión Sí, yo es que la, Ese... la matemática no son muy fuerte y me lo vas diciendo, tú calculas que te queden tres meses desde que entras, que al, al pasaporte le queden tres meses de vigencia hacia el futuro Ok ok okay, vale. Entonces ya ok cuando compra el pasaje y eso ya eh, eso hazlo tú mejor Sí sí sí perfecto venga. perfecto perfecto. alguna duda más maricruz que tengas ya que estás ahí No mi esposo no no no no, no duda? de verdad hemos visto todos y cada uno de tus videos. De verdad ¿Graduados? y estamos ya estamos graduados definitivamente con toda la información que tú das allí estamos graduados de verdad que sí que estamos bastante documentados pero esa era la pequeña duda sí. ok con respecto a la venta del, del, del pasaje de, desde la fecha de las fechas de lo que teníamos la duda los dos ¿okay? los dos sois venezolanos no los dos sí sí Sí, sí, no sí, os mucho, porque ahora en España, a Venezuela, mmm, debido a la situación, pues la protección internacional os la están dando. Okay, Mejor okay, venir con que, todo vale. bien, por supuesto, y con tus tres sí, meses de... Sí. Para curaros en salud, que os lo digo para todos, para curaros en salud, que al, al pasaporte le quede por lo menos una vigencia de tres meses. ¿Vale? Claro, de, claro. Un poco, ¿Vale? Un poquito... Gracias. Vale. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Nada, Gra gracias, Maricu, gracias, gracias. Gracias a vosotros vale. por haber participado. Gracias. Muchas gracias. Venga, pues Prilines. Si hay alguna urgente, venga, le doy paso a uno último. Si quiere algún urgente. ¿Hay alguna consulta urgente? Y si no terminamos ya el vídeo, haremos más. Venga, mañana, si, si queréis, mañana hacemos otro. Ahora me lo decís en Telegram. ¿Os parece? Venga, hacemos eso, sí. Prilines. Ahora luego en Telegram hablamos y si queréis, mañana hacemos otro. Porque ahora como aquí estamos incomunicados, ¿vale? Quedamos en eso, Prilines. Voy a finalizar el vídeo y si os apetece, mañana hacemos otro, otro grupal de estos. Yo creía bueno yo creo que ha estado bien vale estamos aprendiendo todos os pido por favor todos los que habéis estado los de que habéis estado en youtube ahora me lo miro porque como he estado viendo las preguntas de zoom los que queráis participar mañana hacemos otro los que queráis participar y no tengáis el enlace meteros en telegram debajo del vídeo está el enlace de telegram y ahí tenéis el enlace para la herramienta para participar vale que os iba a decir que si os ha gustado poner un like por fin muy importante el like y que se lo digáis a personas que conozcáis que podemos ayudar y si veis esto luego eh, suscribiros y con campana que siempre emitimos en directo y os invito a que entréis al grupo de telegram que ya somos más de 3.000 y estamos las 24 horas ayudándonos vale Prislinas? que muchas gracias a todos a los que habéis estado participando ahora mismo a los que habéis estado en, en, en el vivo también en youtube a los que lo veis luego muchas gracias a todos vale venga en directo desde madrid en estado de alarma que no podemos salir, creía que me ibais a preguntar muchas más cosas de esto, pero bueno, está bien, aquí mandáis vosotros, ¿vale? Chao, chao, me despido, venga, mañana hacemos otro, si, si me lo pedís en Telegram hacemos mañana otro, ¿vale, Prilines? Que muchísimas gracias a todos, adiós, hasta mañana, chao, chao.